Gracias. Hoy sí. quiero compartir con Ay. ustedes dos temas específicos, a ver si el tiempo me da, que es el tema de la Cancillería y el tema de la audiencia Marino Zapete. Pero antes recordarle. ¿Te va a dar el tiempo porque no hay quien te interrumpa. Frases, Créeme, dale que ese sí. cuerpo. Pero antes, antes recordarle recordarle el nombre de la ex fiscal de Villavásquez, Carmen Lisset Núñez. Aquella fiscal que actuó en la barbería de Villa Villabasque y regaron droga en todos los zafacones y fue llevada a prisión. Bueno, ayer se le cambió la medida de coerción y está en prisión domiciliaria. Ya el pueblo dominicano se le olvidó y ahora con Romo y Chercha mucho más. Bien, vámonos a la Cancillería. Nuestro flamante canciller... Ustedes saben lo que hizo ahora. Que para los venezolanos entrar aquí al país, tendrán que tener visa. Nosotros tenemos acuerdo con muchísimos países que no necesita visa. Entre ellos estaba Venezuela. Países centroamericanos con... Menos desarrollo económico que Venezuela Países centroamericanos en peores condiciones que Venezuela Sin embargo Respondiendo a una presión de Maduro Puede ser que sea, ¿verdad? Viene esto como fuera de tiempo Viene una decisión algo... Eh, absurda y contradictoria aunque está en todo su derecho el pueblo dominicano no obstante hacerlo ahora en este preciso momento cuando el pueblo venezolano está atravesando una situación sumamente crítica una situación donde los derechos humanos están siendo violados una situación donde la misma seguridad de los venezolanos que disienten está en sumo peligro. Y países hermanos pues tienden las manos dándoles alguna facilidad por lo menos al que puede salir de allá. Porque aunque quieran no todos pueden por las limitaciones económicas que se dan. Y también por las limitaciones para poder conseguir hasta un documento. Es sumamente difícil. Y a raíz del ingreso de nuestro canciller al Mirex O al Mirex. Mirex. Sí, Mirex. La nómina se ha aumentado ahí en 2.471 empleados. Más de mil millones de pesos en nómina todos los meses. Para que usted tenga una idea. Se gastan en 26 consulados más de 40 millones de pesos mensuales en cada uno de ellos. Tiene 93 representantes en la ONU, óigase bien. La Organización de las Naciones Unidas en la ONU, nuestro paísito pequeñito de 48 ¿Cuántos? mil kilómetros cuadrados, tiene 93 representantes no, pero, en la ONU. Pues 93. Tiene es decir, que cuando hay una asamblea en la ONU con los dominicanos se debe de llenar pero le pagan. el salón. Pero Está. claro que ahí lo le en, dólares, en dólares no no, pero cancelen esa gente en dólares por encima de no los dos mil. Luis Abinader va a reducir esa Dolores. vaina obligatoriamente. Ellos no, ellos no. Ay, ahí que lo dijo ellos no son realmente, ellos no son realmente representantes. Hay un representante que es el embajador dominicano ante la ONU sí. y luego hay un staff que sí, es el, eh, pero 93. Sí. En la OEA no son OEA En la organización está. de estados americanos Que incluyen solamente los países de América Deben Tiene 38 Representantes Eso Eso es fuerte señores ¿Quién es el embajador en la ONU? Ah bueno, que era secretario Ministro de Cultura, verdad Ber yes. En Creo Estados Unidos En Estados Unidos Con la primera nación que tenemos Relaciones comerciales tiene 211 representantes, 100 vicecónsules en Estados Unidos Dios mío. y 105 empleados auxiliares. Es por eso que muchos políticos que andan haciendo campaña en todos los partidos, no yo quiero ser vicecónsul en, claro. no, vice en Estados Unidos, no yo quiero ser vicecónsul en Estados Unidos, no, yo me quedé sorprendido. La cantidad de vicecónsul que nosotros tenemos en Estados Unidos: 100. Lo que pasa es que eso te permite irte a Estados Unidos, claro. vivir como un turista claro. metiendo una tarjeta de crédito en un cajero, sacando 3 mil dólares todos los meses. Y su, y su, su, que supone, no todo el mundo se lo que gana. Todos los gastos pagos de hospedaje, todo, todo, todo, Todos los gastos pagos y viven aquí muchos de ellos. Y claro. este si muchos de ellos viven aquí y, y sacan, lo sacan en dólares. En el país vecino de Haití, que un abogado dijo ayer que estaba en defensa de de un caso ahí, que la vecina isla de Haití... Ah, dijo, pero... Sí, ese abogado... Pero no te ha equivocado, sí. en cierto modo, si tú te pones a analizar la semántica de lo que dijo, porque es una sí. Haití es una isla. Sí, pero él considera a Haití una isla parte de nosotros. <risa> y la no, pero él quizá, de Haití. Él, él quizá quiso decir el país vecino. Sí, exacto. Sí. Ese abogado tiene que ayudarlo? estudiar la geografía y ver que somos una sola isla. Como dice Pedro Mir, sí. dos alas de una misma ave. Es que el espíritu de Gonzalo a veces Señores, se le entra, se le van los cables a cualquiera. Sí, en la vecina isla de Haití, aunque nosotros sentimos que Cuba es más ala que Haití. 57, 57 eh, incumbentes nosotros pagamos en Haití. Cinco cónsules en Haití. Y 40 vicecónsules tenemos nosotros en Haití. El ha, el ha, el ha buscado, Fulvio, de pero la investigación que hizo Alicia Ortega de la cantidad de cónsules, vicecónsules en países sí. que ni siquiera, o sea, no sé si recuerdas, o sea, había gente que ni existía, que ni existía, que estaban en nóminas, que eran vicecónsules, por Dios. Ay, entonces, no ven acá. Oh, yo no entiendo qué es lo que le están dando a este país. Agua de San Juan. En una nación que se respete más ese ministro renuncia. Claro, cuando y, pero, cuando le descubren, me. cuando le levantan la sábana del lío que tiene inmediata ahí abajo, renuncia, pero aquí me. no, aquí, aquí no, aquí se cree que... Siete secretarias por, por, no por, se puede... por cubículo. Sí, eso sí, yo lo, eso sí yo, eso lo vi yo. Eso Era, lo viste tú. Cu sí, cuando estaba la situación del hermano mío, nosotros fuimos a, a la Cancillería y había, yo conté seis en un mismo cubículo, limándose las uñas Cuando nosotros llegamos, eh, estaba la secretaria ahí chateando, otra limándose la suya. Las la mujeres tienen derecho sí. a verse bien y a limarse pero, la suña. Pero en una oficina, sea. Seis. Seis, seis por cubículo. Sí, seis. Habían seis sentadas ahí. La información que son Solo siete. Curiosa, que ¿no? son siete. Parece Te que había una de descanso ese día. Pero me dicen que son muy expertas en, en redes sociales. Bueno. Manteniendo el estatus de, de lo bien que está el país. Ah, bueno. Son expertas en eso. Bueno. Y qué lamentable, señores, que desde una... Desde un ministerio que debe de estar para velar por los intereses de la nación en este desorden de nóminas clientelales y políticas estén tomando medidas tan inapropiadas en este momento que va a perjudicar al pueblo venezolano, a los más sufridos. Qué lamentable que desde, desde ahí salga el nombre de República Dominicana que en verdad somos un pueblo solidario y que hemos recibido de Venezuela muchas veces las manos amigas, el corazón amigo, sí. mucha solidaridad y le paguemos con eso ha de saber ellos que el pueblo dominicano está en contra de esa medida bueno